Pones entonces este? el fondo sí, que no dañas... Eh, también es un poco sordina, que otras es muy, muy fuerte. ¿Un poco qué? ¿Perdona? Eh, ¿Cómo se dice? Que sordina, sordina. Sordina, Vale, sí, vale, que vale. Haces. Que hace un poco y como que el, el sonido no lo... Que no es tan fuerte. No es tan fuerte, ¿no? Vale, entonces, vale, vale. Aquí, y pones y, tienes... ¿Y ahí pintas un cuadro o okay? qué? <risa> no, aquí... Eh, ¿Y dónde tienes los tacones? Sí, los tacones ah. tengo. Aquí. Vale, vale, entonces quiero decir, vas a utilizarlo para. Pero pesar, habías un, un grupo de música balcánica. Sí, pero tenemos uh, un poco.. Tomamos influencias de todo, ¿eh? Y, y, uh, hay una canción que es sobre el elefante, entonces yo soy muy buena. Mini elefante. <risa> Así como. <risa> Y eh, mira, es muy fuerte.